8 de mayo, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en este momento con este tema por demás precioso, fíjense nada más el tema de hoy es alabanza por las bendiciones de Dios, alabanza por las bendiciones de Dios y vamos a estar en el Salmo 103 del 1 al 6 y vamos a estar usando la Reina Valera 1960 en esta ocasión, qué nos dice el verso 1, mire qué, qué hermoso, qué hermoso. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ay, qué expresión aquí del salmista cuando dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo, todo, todo mi ser su santo nombre. Qué expresión y qué forma de bendecir al Señor, a nuestro Dios. Y dice en el verso 2: bendice alma mía a Jehová. Pero. Fíjate la parte baja de este verso. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ah, porque somos más dados a recordar <ríe> lo que no tenemos que aquellos beneficios que ya hemos recibido. Y aquí el chalmista nos está diciendo. Y no olvides ninguno, ninguno de sus beneficios. Dios te ha bendecido. Míralo bien, míralo bien, de verdad. Verá que sí te ha bendecido. Pero se nos olvida las bendiciones del Señor cuando vienen situaciones adversas que todo el mundo las tenemos en la vida por una u otra razón pero que no nos olvidemos ninguno de sus beneficios y siempre debemos de bendecir con toda nuestra alma al Señor veamos lo que dice ahora el verso 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades ¡Ah, Aleluya qué hermoso, qué hermoso eres quien perdona todas nuestras faltas, los errores pero no solamente eso, Él es quien sana también todas nuestras dolencias. En Isaías dice que Él mismo llevó, o sea Jesús, Él mismo llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Entonces, y Él es el que perdona nuestras iniquidades, pero también el que sana nuestras dolencias. Y mira lo que dice el verso 4, y el que rescata del hoyo tu vida. Como diciendo, es el que nos saca de todos los problemas, de todas las adversidades que podemos tener en la vida. Porque vivimos en un mundo muy convulsionado, sobre todo ahora. Y tal vez cualquiera puede decir esto hace 100 años atrás o 200 o 300 años atrás también. Pero ahorita, en ese momento, también estamos viviendo en un mundo convulsionado. Y Él es el que rescata del de nuestra vida. O sea, de esas situaciones adversas que hay. Que hay muchas, muchas situaciones muy adversas. Y nos dice que Él es quien nos corona de favores y de misericordias. Qué hermoso es, mi amado, mi amada, que podamos darle esas bendiciones cosas alabanzas de bendición al Señor porque fíjate lo que dice ahora el verso 5 el que sacia de bien tu boca, ah maravilloso y el salmista dice aquí de modo que te rejuvenezcas como el águila, así como lo hacen las águilas en, la, en las montañas cuando se quitan su plumaje viejo y afilan nuevamente su pico a través de la roca pasa un tiempo de dolor pero después se rejuvenece Así Dios con nosotros, Él nos rejuvenece como las águilas, nos vuelve a la vida. Y mira lo que dice ahora el verso 6, que Jehová es el que hace justicia. Dejemos las cosas en las manos del Señor mejor. No hagamos justicia por nuestras propias manos y derecho a los que padecen violencia. Y es cierto, nuestros días han sido muy convulsionados. Hay mucha violencia ¿no? por todas partes del mundo, pero qué bueno es poder confiar en nuestro Dios y que esa sea nuestra alabanza bendecirle con sus propios labios y decirle Señor gracias gracias porque usted es el Dios grande fuerte, el Dios todopoderoso en el Dios que confiamos en el Dios que puede cambiar y transformar la vida de todos los seres humanos Padre bendiga a aquellos que no han entendido dándoles la sabiduría y el entendimiento para que puedan ser justos para que haya amabilidad para que haya amor, para que haya paz sobre esa tierra y Padre a usted le honramos y le glorificamos en Cristo Jesús y gracias por bendecir mi vida y por bendecir a los míos y bendiga también a aquellos que están a mi alrededor y a aquellos que están en la necesidad de que se les haga la justicia y que están padeciendo alguna violencia bendígales Padre Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya, Amén, Amén